muy buenas amigos y amigas bienvenidos vengadores y vengadoras o vengadoras y vengadores porque lo digo así y, y porque el orden de los factores no altera el producto ya tenemos el resultado de la encuesta de hoy hice una encuesta preguntando sobre este vídeo qué es lo que íbamos a hacer y el 52,9% ha votado por los juegos de Xbox y, en especial, el Quake 4. Por eso dije, próximo vídeo, elijan sabiamente. Habéis hecho bien, habéis elegido bien. La segunda, con un 47,1%, es la de la basura tóxica. Que hoy, por la mañana... Ha estado muy activa. Hay un grupito de personas, uno de ellos bastante conocidos, bastante conocido, perdón, eh, que andan por ahí mmm, jugando al ajedrez y, perdonen que os diga, pero jugáis muy mal al ajedrez. Os olvidáis que eh, la pieza, el, el propósito del ajedrez es comerse al rey no a la reina que va como loca con los tacones corriendo de arriba para abajo acusando a la gente inventándose trolas y bueno y, y muchas más cosas cada vez hay más y más ya lo que era una carpetita ahora ya es una carpeta más, más grande y más grande que va a hacer que voy a tener que necesitar hasta un disco duro. Con eso os lo digo todo. Pero bueno, vamos, disco duro, como me sobra, no me importa. Habéis elegido bien, como digo, en elegir juegos de Xbox y sobre todo el Quake 4. Lo que pasa es que con el Quake 4 os tenéis que hacer Insider. Vaya, Insider, Insider Ya sé eh, Que algunos eh, Se ríen De los Insider y tal Y luego no tienen ni idea De lo que es ser un Insider Ni de Windows O como en este caso De Xbox Pero os lo resume bien eh, Generación Xbox y fijaros para que podáis jugar al Quake, al Quake 4 y no estéis dentro del programa de Insiders que es la manera para que podáis descargaros ese juego ¿vale? lo primero que tienes que hacer es iniciar en tu PC cosa bastante lógica y después iniciar la aplicación en Xbox Insider Hub voy a poner aquí una una captura para, para que lo veáis esto si ya la tienes instalada si por el contrario no es así simplemente tendrás que descargarla de la Store de Xbox nada más dirígete al apartado de Previews y ahí seleccionas Quake 4 y únete espera a que el registro se complete y después serás redirigido a la tienda para que puedas descargar el juego antes que nadie evidentemente eh, lo que muchas veces no se dice en el tema de, de, de los insiders es que mmm, lo mismo te viene una actualización que te lo revuelve todo ¿eh? y dice, súper ¿qué ha pasado aquí? a ver, ah, bueno, que ahora la han puesto así, de esta manera, vale eh, ya, ya pegaré mi crítica sobre el tema volvemos a los televisores, nueva vez que a los televisores Samsung, porque Microsoft ayudó, y así lo dice también generación Xbox aquí veis el titular Microsoft ayudó a desarrollar la inteligencia artificial inteligencia artificial de rescalado de Samsung Gaming Hub, que es así el nombre del servicio que tenéis y podéis ver aquí incluso una imagen de cómo quedaría, ¿no? ¿veis? Eh, tenéis GeForce que también entraría eh, Stadia, ¿no? podría entrar mañana qué sé yo Epic Games PC Plus también Vía. Samsung y Microsoft más unidas que nunca gracias al Gaming Hub el caso es que aprovechando que también hemos estado allí en calidad de Universo Samsung hemos realizado algunas preguntas a Tomás Alonso Román quien es el actual director de comunicación de Samsung en España si tienes curiosidad por las preguntas en concreto puedes leer la entrevista a través de este a Vamos a darle una, una pequeña revisión a. La idea que tenemos de, es de abrir camino y romper barreras. Servicios como Google Stadia o GeForce en PC te obligan a comprar el juego, el servicio y luego jugar. Queremos romper este, ese tipo de barreras y hacerlo todo más accesible y sencillo en un único lugar. Además,. Estamos buscando la manera de incluir un mando en las teles para ponerlo aún más fácil. O sea, de que te vas a comprar un Samsung y va a venir hasta con el mando. Le preguntan, ¿qué ha supuesto para vosotros esta asociación con Xbox? Dice y responde, para nosotros ha sido fundamental, nos ha ayudado en el desarrollo de la inteligencia artificial que rescala los juegos ...para que funcionen de la mejor manera posible... ...tela marinera... ...y la pregunta que todos quieren saber... ...llegará Gaming Hub a otros modelos de Samsung anteriores a los del 2022... ...y aquí viene lo bueno... ...dice... ...estamos trabajando en ello... ...la idea es que sí... Pero el principal hándicap es el procesador, que es diferente y en las televisiones de 2022 y que sí está pasando para esto. Pero sí estamos trabajando en ello y pronto habrá noticias. ¡Es el futuro, hijo! ¡Es el futuro! el mercado, niño es una gran, gran, gran noticia no solamente por eso, sino porque además eh, ya está confirmado de que, de que LG también va a hacer lo mismo ¿vale? por lo tanto también los nuevos televisores de LG y próximamente otras marcas harán exactamente lo mismo la diferencia con Samsung es la, lo que hemos oído, la predisposición por hacer que la tele ya se convierta ya directamente en un, en un centro de ocio y que nunca pierda, por supuesto, claro, la calidad que siempre ha tenido la televisión en todas las casas como centro de ocio, ¿no? A ver tu madre la, la, la telenovela y a los 5 minutos puedes estar jugando a un. al Far Cry 5. Que por cierto está en el Game Pass. Eh, y, ah, y por cierto, por un euro tenéis 3 meses de Game Pass. Así que. no seáis. ratas. ¿eh? Que tampoco cuesta. tampoco cuesta tanto, eh más cuesta no tener encendido eso para poder porque el ruido es horrible nada más que para poder hacer este vídeo, eso sí que es criminal eso sí que es criminal pues yo estoy muy contento con esta noticia vale Battlefield por cierto eh, porque también es que lo tengo apuntado aquí todo y, y no quiero que se me pierda nada eh, hemos hablado de los televisores Samsung eh, hay que darle eh, un fuerte aplauso a CD Projekt que cumple 20 años. Eh, la desarrolladora polaca eh, nació en el 2002, así que felicidades a CD Projekt por todo lo que por todo lo que ha aportado al mundo de los videojuegos, The Witcher, eh, Cyberpunk increíbles juegos de verdad, increíbles juegos y, y otros más también que han hecho pero bueno eh, también han sido filtrados los mapas gracias a la base de datos de Call of Duty Warzone eh, bueno pues hay nuevos mapas, amigos hay nuevos mapas, ya irán llegando pero bueno y una buena noticia nace Bandai Nanco Ace es un nuevo estudio de desarrollo. Vamos a ver qué es lo que hacen, qué es lo que van a. Eh, qué juegos van a salir de allí o qué proyectos, en qué proyectos se van a meter. ¿no? Blizzard, por su parte, Blizzard conquista el mercado de los móviles con Diablo Immortal con Diablo Inmortal dice 10 millones de descargas joder, 10 millones de descargas y 49 millones de dólares en un mes ¿habéis oído de eso? en un mes Hostia, de, eh, o sea, lo de Blizzard móviles, lo que eh, Diablo merece ya, ya, ya me lo diréis ustedes pero creo que merece incluso un vídeo solamente para esta noticia eh, vale, bueno la gente de Battlefield están eh, buscando a gente para el modo como se dice, el modo campaña el modo narrativo y bueno, esa es la noticia de que hay de Butterfield Capgea Juego que salió en el 2017 y que qué bien hablan hoy en, en Generación Xbox, no sé, le han dado por hacer un análisis del de, eh, juego Capgear en eh, In, In The Delicious Last Coast. Eh, con menos de 30 desarrolladores trabajando en el título, han logrado mejorar todos los apartados que distinguía a Capgear eh, incluso demostrando que la, original y eh, la originalidad y buenas prácticas de trabajo dejan buenos frutos para los creadores hoy cinco años después llega el DLC de CapHead de Delicious Last Course una expansión corta pero intensa que nos deja con ganas de más bien, yo me compré este juego el Cuphead en, en digital y, y y la verdad, bueno, primero no os fíéis de, de las apariencias es un juego con una dificultad bastante bastante ¿eh? de las que te puede decir, uff dejo el juego no lo dejéis eh, la ley de Ockham vale, ¿Eh? a veces la manera más sencilla de matar un enemigo no os compliquéis tanto, vale porque es mi consejo, eh. es mi consejo yo he visto enemigos que, que, que me han dado palizas para luego decir ah, pero si lo coges por aquí pues, y cargarme menos en dos segundos no me digáis que no os ha pasado eso a ninguno de ustedes bueno y eh, ya terminamos con el apartado de noticias espero que os haya gustado todo como último re, eh, como última reflexión para todas esos yo lo llamo eh, el, la pandilla basura bueno pues a la pandilla basura eh, es que vayan tomando nota también porque los demás vamos tomando nota y algún día viendo cómo va las cosas y vamos a ver quién tiene la razón ¿Mm? Es muy fácil mentir. Pero cuando construyes una mentira sobre una mentira y sobre una mentira es como un castillo de naipes. A la, a la mínima que le quitas una carta se cae. Por todos lados. Así que nadie está a salvo de lo que os va a pasar. Cuando ya veremos. Eso depende de ustedes y de vuestras acciones, que por que son bastante, bastante enfermizas y vamos a dejarlo ahí. Bueno, el que se sienta aludido. Así que hasta la próxima espero que lo de las noticias de, de xbox os hayan gustado sobre todo como no la de samsung muy importante lo que hemos oído el quick 4 por favor no seáis tan eh, Meteos porque vais a poder tener la posibilidad de juegos, de jugar a juegos preliminares que no os van a salir ni siquiera en el Game Pass Ultimate, si no tenéis esa aplicación que es la de, la que dice aquí que es la de el Insider Hub, mmm, sí Xbox Insider Hub, se dice, no lo encuentro, pero se llama así, nada más que tenéis, o sea, en la consola, ¿vale?, eh, buscáis en el store Xbox Hub además viene como en negro y un mando y pone Insider y Insider Hub lo buscáis lo descargáis y una vez descargados ya tendréis la posibilidad de meteros y descargaros el PS4 vale bueno yo creo que ya no hace falta decirlo más. Ah, sí, por cierto, también tenéis el... El... de Sweet Larry 3. Para PC. Eh, os lo podéis descargar gratuitamente. Es un juego de aventuras... Eh, click and point. Ya sabéis de esto de... de bueno. Ya, algunos de ustedes, los más viejos, conoceremos conocemos la historia. Eso un poco el Benigil, un poco eh, el Andrés Paj, eh, eh, el Pajares y el Estefo, se destape dentro de los videojuegos pero sin, sin que se vea nada ojo, sin que se vea nada he, gust, eh, he visto juegos más antiguos y más eróticos en la ZX Spectrum Sabrina era un juego, pero lo decía. O sea, hay un juego de Sabrina. Y el otro, ¿cómo, cómo, ¿cuál era? Ay, Dios. Eh... Me he quedado como tras. Me he quedado tras tocado. No alarguemos esto más porque la verdad hace un calor de verdad de mil demonios. Espero que lo pasen muy bien con los videojuegos y por favor tengan cuidado en la sobre todo en Twitter, nada más hasta el próximo programa amigos, nos vemos